Buongiorno cari amigo Da Pablo, el día de hoy un circuito tabata para personas adultas. Este circuito lo consiglio para todas las personas. Lo sé so, que estamos pasando por un momento así un po' bullo, pero vamos a, a andar avanti. adelante. Este mundo es para las personas que, que se alzan o lo sé so, que tuvimos que la cura, pero mai estar enfermo, mai estar enfermo. Este mundo es de las personas que son corajosas, personas que van adelante. En los momentos de dificultad es donde tú debes meter la grinta ok, hablando de los ejercicios son otros ejercicios vamos a hacer con este circuito Tabata Ot voy, a voy a hacer uh, 35 segundos de, de, de laboro con 15 segundos de recupero <ríe> yo lo voy a repetir eh? una, dos vueltas tú a casa lo haces 3, 4 y 5 pero bueno, te, te va a ayudar siempre a, a meterte en forma primero de iniciar eh? voy a meter un poquito de agua veo el agua Ah, muy bueno si tú aún no te has inscrito escríbeme adentro porque tú estás esperando me tocó la aguina me tocó la aguina me tocó el tapetino cua? ok voy a meter mi timer mi timer que, que es que es ideal para jugar estos ejercicios Si no, cómo fachamos voy a guardar que la cámara se esté registrando porque con alguna vuelta he registrado yo y cuando veo no estoy grabando ok ok ok ok, okay. 8 ejercicios, lo repito dos veces, 35 segundos por persona adulta. Un tabata, un tabata va a meterte en forma todo el cuerpo. Yo lo repito una, dos, tú lo repitas a casa tres, cuatro, cinco, todo lo que voy. Ok, prepárate. Ok. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, voy a meter mi timer para iniciar un poquito el volumen, el volumen, el volumen ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Primo ejercicio, primo ejercicio Ta. Nuestro próximo ejercicio, nuestro próximo, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Muévete, muévete en el posto, muévete. Ok, cuatro, acá. Que el ginocchio no pase la punta del pie Dietro. toca tierra, toca toca toca, toca toca toca toca, abro toca, muy bien, muy bien, sí, continua, continua, continúa, toca, abro abro toco, abro toco. Próximo ejercicio, vamos a hacer un poquito de espalda. un poquito a la esquina, próximo ejercicio vamos a hacer a fondo avanti a fondi avanti siempre alternato alternato muévete en el posto muévete muévete un poquito muévete muévete muévete muévete prepárate 3 1 vía, cambio cambio guárdame el ginocchio no pasa la punta del pie de. ah, lentamente siente el ejercicio Séntelo el ejercicio. Séntelo, séntelo, séntelo. Séntelo, séntelo. Uf. Próximo ejercicio. cuál vamos a hacer? Vamos a elaborar un poquito el trichipiti. Uf. Nuevamente. Sí. Continúa. Sí, vamos. No te fermes, Piu. No te fermes. Ok, perfecto. Perfecto. Nuestro próximo. Vamos a elaborar un poquito el trichipiti. Trichipiti. Ok. Perfecto. 30 segundos, 35 segundos, con 15 segundos de recupero, no te fermas más, no te ferme ok, continua, guarda los tú lo puedes hacer en que aterra, ok, lentamente, 30 segundos, respira profundo, ah, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, no te fermas más, físimas en YouTube, más. físimas, físimas, Fisi en YouTube, me quieren, no me, me trovo, Fisi más, muy bien. Ah, Continúa, continua, Sí, 35 segundos. Ah, 60, 60. Piega, piega gómito. Piega gómito. Piega, piegalo. Uf. Ay, ay, ay. Ah, ah, ah. O sea, yo no señores me quieren, no me trovo. Me trovo me en Fisi más en YouTube. Próximo ejercicio, próximo ejercicio. Vamos a hacer un poquito de abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. plan, plan, plan, plan, plan, plan, férmoli, firmoli, vamos a, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, chiudo, abro. Ciudo. Abro. Ciudo. Abro. Ciudo. Abro. Abro. Ciudo. Ciudo. Abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro. Perfecto, ya lo hemos matado la primera vuelta. Vamos a repetirlo. Nuevamente. Que, que, que, que, último, último. Último permé. Partí el terzo. Uno, Toco. Okay ah, largo, corto, ta, corto, cierro, corto, toco, ta, ok, ta, largo, ta, ciudo largo, ciudo largo, ciudo ah, ciudo ah, ciudo ah, cudo, ah, cudo, ah. ¿Y ancora, no te has inscrito, inscríbete a eso, ah, láchame tu comento, láchame tu comento, Pablo, puesto ejercicio, me enfano, moriré. <risa> ah. Gómito, toca ginocchio. Ok, prepárate, prepárate. <risa> Va, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Toca, toca, toca, se, se, se, se, se, se, toca, toca, toca, toca, su, y no que su, ah, lo so, lo so, lo so. que se siente, dai, dai, dai, dai, dai, dai, tu riesce, tu riesce, dai, uff, uh. Molto bene, molto bene, cual continua? Plan, plan, echamos el ponte y un piegamento, y un piegamento, ok, prepárate, prepárate, 3, 2, 1, vía, ta, ta, ta, ta, uno, nuevamente, ta, ta, ta, ta, ok, nuevamente, va, nuevamente, nuevamente, ta, ta, ta, ok. Molto bene, molto bene, molto bene. Tú lo repites de nuevo, tres vueltas. Uh. Uh. Ok, cual continúa? Escuote, toco tierra. Toco tierra. Abro, mano contraria, toca terra. Prepárate. 3, 2, 1 día. Auro, toco, auro, toco. toco. No, contrario, contrario, contrario. Toco, toco, toco, toco, toco, toco. Escende y Toco. Sí. Ah, toco tierra. Toco. Prendo 500. Prendo 500. Ah, ah, ah. prendo 500 prendo 500 prendo ah, 500 ah, ah. prendo 500 che c'è a terra lo prendo ah, ah, ah. Oh, lo prendo 10 centesimi far continua esercizio spalle uh. Dai, dai, non fermarti più manca poco manca poco manca poco piego gambe alla stessa misura nel ginocchio la spalla tocco giù piano Ah, ah, ah, ah. si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso uh, láchame tu comentario. Pablo, me he falta morir Pablo, no siento niente Pablo, fallo un ejercicio pero el trovare fidanzati, o fidanzata lo fachamos, proviamo dale, continua toca su ah, toca, lentamente, toca toca toca ah, toca ok pacio pausa vamos ginocchio avanti vamos a faria a fondo a fondo avanti alternato 1 2 1 2 ok muévete en el posto muévete muévete en el posto muévete ah. energía fuerza si sí va si sí va si sí va si sí va si sí va guarda ah. cambio cambio cambio ok un poquito dinámico dinámico dinámico dinámico no vuol a decir farlo malo mal male. Andiamo a farlo bene, guarda, e eccendo anche dietro, guarda, blocco e eccendo dietro, blocco e eccendo dietro, blocco e dietro, blocco e dietro, blocco e dietro, blocco e quanto dietro, blocco ah, ah, ah, molto bene, molto bene, ah, mi piace, ok, sì, mi piace, Vamos, andiamo, andiamo, ah, cambio, cambio, ok, cambio, sì, sí. uh, madre di Dio. Se siente la energía. Manca cual manca. Vamos a hacer tricipiti. Di, di. Después 3 chipiti hacemos plan y hayamos finito por el giorno de hoy. Yo le he dos vueltas. Tú lo fai tres vueltas. ok Perfecto. Guárdalo pa. Guárdalo pa. Piega gomito. Va. echando Toco. Con el glúteo toco tierra. Tú aunque lo puedes hacer en la en la panchina de casa. Come voy. Da, da, da, da. Toca, toca. Piega, piega gomito. Piega, piega, piega, sí, andiamo, Ah, se siente, se siente. Tú no te rindes, tú no te rindes. Soy coralloso, Vamos, vamos, sí. Ah, ja, ja. dame más, piu, dame piu, piu, piu, No te rindes, va, ah, qué uh. de dios, se siente, guarda, se siente, se siente. La próxima vuelta lo fachamos en eh, la panquina, Sube el gradino, ¿cuál cosa? Vamos a hacer plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan. Okay, plan, plan, plan, plan. Toco, toco. Prendo 500 siempre avanti Prendo 500. Prendo 500. Sí. Prendo 500. Tabata para personas adultas. ¿Cómo andato? Angelo, ¿cómo el ejercicio, Angelo? Tommy, ¿cómo andate el ejercicio? Dale. Continua, sí. Char, Char, ¿cómo va? Char, ¿lo hay falta no? Ah. Uh. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Ah. Me piace, si lo hay falta, complimenti. Recuerda, todo con este esfuerzo vendrá pagato. Nessuno te regala niente. Este mundo es de la gente... Que es corallosa, valiente, que lota, como tú.